bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura Reading and Writing 1 en la que vamos a abordar el tema de brainstorming que corresponde a la segunda unidad de su texto guía titulada What will I wear ¿Sí? vamos a partir de una definición de lo que es brainstorming ¿Sí? esta es una actividad que la hacemos previa a redactar un ensayo o a escribir ¿sí? con el propósito de pensar eh, y escribir algunas ideas para dar un enfoque específico a nuestro ensayo ¿sí? No, en el momento que escribamos las ideas no es importante eh, el orden de las mismas o si es que las vamos a usar o no ¿sí? ni la gramática que utilizamos en ese momento sino solo es una actividad para eh, que nos dé una pauta de lo que vamos a escribir eh, en nuestro ensayo ¿sí? eh, dentro del brainstorming tenemos tres técnicas que son el listing, el free writing y el clustering ¿sí? vamos a, a ver cada una de estas eh, técnicas el listing consiste en escribir un listado de palabras o de frases que se nos vengan a la mente con respecto al tema que queremos abordar en nuestra escritura ¿sí? la idea de listing es de realizar esta lista de palabras en el menor tiempo posible y logrando la mayor cantidad de palabras ¿sí? eh, una vez que obtengamos nuestra lista de palabras vamos a revisarla y a ir escogiendo las ideas más relevantes para luego proceder a escribir nuestro ensayo la segunda técnica que tenemos es el free writing ¿sí? que es una, una técnica en la que a, la dif, a diferencia de la técnica listing en el free writing ya vamos a empezar a escribir acerca del tema que vamos a tratar en nuestro ensayo ¿sí? en el free writing no consideramos gramática ni puntos eh, ni puntuación ni de letreo, ni lógica ni organización simplemente escribimos este, todas las ideas que se nos vengan a nuestra cabeza a manera de párrafo y eh, una vez que vayamos escribiendo cada vez eh, nos vendrán más ideas a la cabeza sobre el tema que queremos desarrollar y por último tenemos el clustering que es una técnica en la cual vamos a utilizar nuestras ideas eh, vamos a escribirlas en una hoja de papel el tema principal en el centro y lo vamos a eh, hacer un círculo alrededor del mismo y vamos a escribir alrededor de él ideas secundarias que apoyen o que den detalles sobre el tema que vamos a desarrollar en el ensayo en este caso yo he considerado el ejemplo de las nuevas formas de comunicarnos, sí, tenemos eh, new ways to communicate, sí. He considerado yo el correo electrónico, el email, los teléfonos celulares, the cell phones, en la mensajería instantánea, instant messaging, sí. Y asimismo, dentro de cada de unos de estas ideas, he puesto algunos detalles que he considerado eh, de las mismas por ejemplo en email he eh, puesto que es una manera sencilla y rápida eh, con respecto a los celulares es una forma eh, fácil de comunicarnos mediante los mensajes de, te de texto y he puesto una desventaja que sería el costo de los mismos y asimismo con el, la mensajería instantánea he considerado que se puede mantener varias conversaciones al mismo tiempo de forma simultánea y eh, también la utilización de webcams o los video chats ¿sí? una vez que ya tenemos nuestras ideas y los detalles escritos en una hoja de papel vamos a proceder a ordenar la información para redactar nuestro eh, ensayo ¿sí? esto es todo en cuanto a brainstorming Sí, espero que sea de su ayuda y espero eh, vernos y servirles en una próxima oportunidad. Gracias.